Pregunta para la señora ministra de Defensa. Pregunta de doña Sara Avilat. Tiene la palabra a su señoría. Buenas tardes. Las principales asociaciones de investigadores y 160 historiadores han pedido por carta a los grupos que desatasquen la reforma de la Ley de Secretos Oficiales de 1968 la ley en el Congreso, puesto que esta proposición ha sufrido ya 15 prórrogas para enmiendas solicitadas por el PP y Ciudadanos. A esta petición usted ha respondido que la desclasificación de los 10.000 documentos tendría un coste inasumible para el Gobierno, pero lo cierto es que ni siquiera se precisa de una reforma legislativa, sino de voluntad política, tal y como demostró la ministra Chacón en su momento y en paz descanse. ¿A qué coste se refería, ministra, al político o al económico? Señoría, guarde silencio. Muchas gracias, senadora Vilá. Señora ministra, guarde silencio. Gracias, señor presidente. Señoría, le tengo que decir que me tiene extrañada su pregunta por dos motivos. En primer lugar, porque yo nunca he hablado de desclasificación, nunca he hablado de ningún tipo de coste y nunca he hablado de los 10.000 documentos. Eso yo no sé de dónde se lo ha sacado su señoría. Y en segundo lugar, porque sabe también muy señoría... Que está abierto el periodo de enmiendas para la proposición de ley de la modificación de la ley de secretos oficiales y su señoría podría participar en ayudar a este tema. Vamos a ver si, eh, cuando usted me explique por qué me ha hecho esta pregunta, que yo le vuelvo a decir, responde unas declaraciones que yo no he hecho. Entiendo y me puedo enterar de qué es lo que quiere realmente su señoría. Muchas gracias, señora ministra, senadora Vilam. Las declaraciones, no me las he inventado yo, salen en varios medios de comunicación, después tendremos ocasión de comprobarlo. Lo hecho, el hecho es que los documentos comprenden información sobre campos de concentración y de la actividad censora, información de la Armada de la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial, de la política del protectorado español en Marruecos o los planes nacionales de respuesta ante invasiones extranjeras. Incluyen expedientes sobre desertores, desterrados, detenidos y sospechosos, entre otros muchos materiales imprescindibles para para nuestro memorial democrático, pero también para la justicia y la reparación de las víctimas. Para contribuir a la protección de la memoria histórica, el Grupo de Unidos Podemos, aparte de la reforma de la ley, ha presentado varias iniciativas para cerrar cautelarmente el acceso al archivo de la, funda, de la Fundación Francisco Franco mientras no se recuperen los documentos públicos clasificados, puesto que corremos el peligro de que la Fundación destruya dichos documentos, pero el Gobierno no actúa. Con ustedes al frente de las políticas de memoria histórica, simplemente no hay memoria histórica, solo oscurantismo. Nos parece obvio que usted no puede hablar de coste económico cuando el Ministerio, y quizá por eso usted cree que no ha hablado de coste eh, económico, porque el Ministerio en el 91 empezó a desclasificar, a desclasificar documentos relativos a avistamientos de objetos voladores no identificados. Sí, señoría, ovnis. Desde octubre de 2016 pueden encontrarse en formato digital una desclasificación de 1.900 páginas a las que no le falta detalle, material de, de investigación que incluye hasta fotografías de los avistamientos, dibujos, recortes de prensa y entrevistas, y entrevistas a los testigos. Señora, señora ministra, estamos convencidos de que el Gobierno no está tan preocupado por el coste económico como por el coste político que supone el hecho de que los crímenes que cabría investigar son crímenes que no han prescrito porque son de lesa humanidad. Crímenes que desmontan su argumentario equidistante sobre la guerra civil y que evidencian su falta de transparencia respecto a la guerra de Marruecos y el posible uso de gas mostaza. También su falta de transparencia respecto a los acuerdos de posguerra con los Estados Unidos. La vergüenza de que nuestros historiadores tengan que acudir a archivos extranjeros para estudiar la historia del Estado español, porque los de aquí están censurados, pone de manifiesto que su patriotismo es puro teatro. Si usted cree que no ha respondido todavía a este a esos historiadores, a esos investigadores, tiene usted ahora la oportunidad de hacerlo. Muchas gracias, senadora Vilá. Señora ministra. Muchas gracias, señor presidente, señoría. Bueno, ya creo que hemos entendido más o menos por dónde va su señoría. Y yo le voy a decir cuál es la posición. De, de esta ministra y por extensión del Ministerio de Defensa con relación a la desclasificación de los legajos documentales anteriores a 1968. Y esta postura, la que yo mantengo, es la misma que se aprobó por unanimidad por unanimidad en esta Cámara y también en el Congreso de los Diputados. Pero me voy a referir a la, a aprobada, la resolución aprobada aquí en esta Cámara, en el Senado, que es en la que estamos el 21 de octubre del año 2013 que por eso y para eso estamos aquí, y leo textualmente «Proceder, cuando se pueda contar con los medios técnicos, materiales y de personal necesarios, al estudio y revisión en profundidad de los documentos clasificados anteriores a 1968, con el objeto de inventariarlos y seleccionar aquellos que sean susceptibles de ser desclasificados por el Consejo de Ministros». La resolución del Congreso es muy parecida y se refiere a la disponibilidad presupuestaria de los departamentos ministeriales afectados. Por lo tanto, señoría, cuando se tengan los medios técnicos, materiales y de personal necesarios y cuando tengamos disponibilidad lo realizaremos, y vuelvo a decir, esas declaraciones que usted dice que existen, que existe, que dice usted que existen, yo no las he hecho. Pero, en cualquier caso, cuando los eh, presupuestos de defensa son los que son y no son demasiados, como sabe todo el mundo, hay que establecer prioridades y hoy las prioridades son otras. En cualquier caso, como sabrá su señoría, hace poco se ha aprobado en el Senado la tramitación de la ley de presupuestos generales del Estado y su Señoría podía haber aprovechado para hacer una enmienda y para incrementar los fondos de defensa para hacer ese estudio. Pero yo le animo en los presupuestos del año 2018, su Señoría puede hacer y presentar la enmienda que podamos de esta manera realizar la investigación y así sí, Señoría, sí y así podremos todos trabajar, podremos todos trabajar en pos de una mejor defensa, también para Favorecer la defensa, la seguridad nacional y la investigación histórica. Pero la investigación histórica, señoría, no la que ustedes quieren o pretenden hacer que sea la historia de España. Muchas gracias, señora ministra. Pregunta para el señor ministro de Hacienda y